¿Qué pasa a nivel energético cuando una relación se rompe debido a una traición o engaño? Al iniciar una relación sentimental, el corazón etérico crea un lazo energético que une los dos corazones y se van fortaleciendo a través del tiempo. Pero cuando sucede una traición o engaño, este lazo energético es arrancado de raíz y queda una herida en el corazón etérico. Por eso uno siente que literalmente le rompen el corazón. Para que este corazón etérico roto pueda sanar es necesario que cicatrice sus heridas y esto puede demorar entre 6 meses y 2 años o a veces más tiempo. Pero con terapia de medicina energética el proceso de sanación es mucho más rápido, pues se sana el corazón etérico logrando que en unas pocas semanas la persona se vaya sintiendo mucho mejor. Si esta información te hace sentido y desea sanar tu corazón roto, me puedes escribir por interno para orientarte mejor.